Visita médica sin seguro médico ni papeles. ¿Se encuentra mal? ¿Necesita un médico? Un médico tiene la obligación de ayudarle, aunque no tenga papeles ni dinero. Los médicos están obligados por ley a mantener el secreto profesional. No pueden reportarle a Inmigración o a la policía. Así que puede ir al médico con tranquilidad. Es seguro. Cualquier persona que necesite ayuda en los Países Bajos tiene que pasar primero por el médico de cabecera. Este puede ayudarle con muchas enfermedades y derivarle al hospital si fuera necesario. También se puede ir al médico en horario nocturno vía un en POST. Un lugar donde los médicos trabajan por las noches y los fines de semana. Para encontrar el número de teléfono de su clínica más cercana, busque en Post en Internet. Vaya a urgencias solo en caso de accidente o si se encuentra en una situación de vida o muerte. Cuando vaya al médico, vaya con alguien que hable holandés o inglés. Sea sincero con su médico. Solo así le podrá ayudar. Si tiene dinero, tendrá que pagar por la visita. En caso de no ser así, el gobierno pagará por ella. Los menores de 18 años no pagan por la atención médica. Si está embarazada, puede organizar el pago con su matrona. En este vídeo hay un enlace a una carta que explica cómo puede cobrar el médico cuando una persona no tiene ni seguro ni dinero. Imprima una copia y llévela consigo al médico. Si un médico se niega a verle o no puede encontrar ninguno, por favor contacte con Paulus Kark en Rotterdam o Doctors Van de Vireld. Le ayudaremos a ser atendido debidamente. Doctors Van de Vireld, 020 408 3424. Paulus kark 010 411 8132. También puede visitarnos en las siguientes direcciones. En Rotterdam puede ir a Paulus -Kirk. La dirección es Maurisberg 20. En La Haya puede ir a Dr. Van de Wiereld en las siguientes direcciones. Pardenberg 1 y Teniersdad 21. En Ámsterdam puede visitar Doctors Van de Vireld en las siguientes direcciones: Nieuwe Hiringracht 20 y Hoogord 187a. Compruebe nuestros horarios de apertura en la página web de Doctors Van de Vireld. Mucha suerte.